Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras. Bienvenidos a Toxic Game Channel. Y vamos a seguir con... El Itching Like a Dragon. La verdad es que hoy iba a hacer un vídeo... Hoy iba a hacer un vídeo... Eh, que al final he decidido que no. Porque... porque me estaba cabreando ya mucho vamos a ver, no eh, sé por a dónde tengo que ir no sé exactamente dónde tengo que ir, bueno, eh, puedes darme un poco no, de. Iba a hacer. Ya, aquí estamos, mira, me llevo unos cuantos de estos mm. bueno, me da vale. Auto no, eso estaría muy bien para, para algunas personas. Eh, pues mira, ya me están marcando ya por donde tengo que ir, así que ni corto ni perezoso, vamos a ir para allá. en fin uno de los grandes eh, problemas dos a la muerte lo que no he hecho el vídeo es porque estaba pensando en hacer un, un vídeo hablando con ustedes ¿sabéis? cámara a, a cara descubierta no como se suele decir y, y todo por el tema de esta chica Paula Goné. Goné o algo así, creo que se dice. Que es trending topic. Eh, gente, ¿Sí? Twitter por muy mm, por una razón es que la bastante deplorable. Y es la de utilizar el tema. ¿Por los andaluces no hablamos bien? Bueno, pues a ver. Y eso ha sido también tendencia. Y yo Juan. Yo me pregunto o mejor, me pregunto a la propia Paula. Paula, ¿no estarás haciendo esto a lo mejor porque tienes menos seguidores que yo Juan? Pregunto. porque me he fijado en el número de seguidores que tienes? Tal. Y dices que, que el 70% de los animales no entendemos ahí, Juan. Bueno. Eh, Pensaba que, era de, eh, ...pensaba que era de Cádiz... ...pero no, no, no lo es... Eh, eh, ...es de Málaga... ...lo estaba leyendo en, en el ABC... ...tampoco pensé jamás que iba a, a defenderlo... Pero ...ahí está el refranero de español... ...que siempre me recuerda... ...nunca digas nunca... ...nunca digas jamás... ...nunca digas que de este agua no beberé... ...ni que de este yakuza no lo jugaré... Ayer nos quedamos en una batalla, pues ya sabéis lo que va a pasar. ¿no? Por eso estoy tranquilo de que de que, que toda esta parte la habéis visto. Y vamos a por donde vamos evidentemente aparecen enemigos que dejamos ayer ahí haciendo el idiota. Bueno, que, no, que me mató, pero para que ya llevaba ya tantas horas grabando creo que el vídeo de hecho dura una hora o una hora y pico y de. también quiero decir una cosa lo mismo que le digo a, a Paula se lo digo a la chica esta gaditana eh, que, de, que, que se reía de, de, que le, de que le pidieran de que le pidieran en Cataluña uf, o sea, En Cataluña pidiendo que, que abren Que hables en catalán Pero Si te lo pidiera eh, La comunidad de Madrid Vale, Pero esto es gilipollismo Por parte de unos y de otros Lo que sí que me molesta mucho Porque lo veo sobre todo en políticos Y los políticos son los primeros que deberían De no crear eh, conflicto, como estamos viendo aquí <risa> perdonad que esté hablando de este tema así. oh ya ha llegado pero hay que atajar el tema rápidamente Ay, hombre, おいさ、バカな。ちょ。リョマ、お前は殺る。まじでま。君逃げろ。このままだ<笑> <いいか>? <笑> Claro, porque eso es lo más lógico Y lo más, lo jurídicamente más plausible Está al lado del muerto, lo ha tenido que matar a él Bueno, la lógica no impera precisamente estos días ¿eh? Wilson ¡Umonga yushiza mono Ya todo, todos le están acusando ya, directamente. ¿De qué vais? Bueno, espero no haberme olvidado de las técnicas básicas de... Ay, no, no, no me he olvidado! Get! Huh! Shoot! dang, dang! Vale, vale, vale, vale, a vale, Huh Huh a vale, vale, vale, Huh. a Huh T. Olá. T. H. Súper T. Olá. T. ¿Qué está bien? T. T. Olá. T. Perfecto, ahora queda otra. Adiós, no ha ah, dado tiempo Hay que darle a la Y. Uh, vale. Bueno, hostia, eh, eh, eh, eh, me mató No me ha gustado tu manera No ¿eh? me ha gustado day day No day de nivel 21, ¿no? Sí, ya os podéis caer, ya, no os moréis, ya, hombre. Mira, no está justo esta gente morir en ¿eh? o sea, Estas paredes. Voy de destruir paredes. No puedo. Bueno, nada. Aquí hay algo. Aquí mm. no hay nada más. Los botones vamos por aquí. Ah. Uh, si es que... No, tampoco ha hecho falta mucho ¿eh? bueno no, no, no, no, no, no, no, no, Me había, me había olvidado de esa parte también ¿eh? bueno pues aquí estamos vamos ver ¿por porque hay aquí no, vale, vale. aquí no hay nada más no no, ¿no? Vale, está Dios, me los he cargado a todos los de la casa. Este es el fin de, de los samuráis, ¿eh? Bueno. A ver, hay algo por aquí. Oh, listo. tal? Ya tenemos toma, una especie de comida. Ahí tenemos por ahí algo también, hay un perro ladrando en la lejaría, no, no sé si lo escucháis. Bueno, por cierto, me, me, voy a ir un momento a, a Twitch, porque estoy aquí en directo también. Y os dejaré el enlace a, a mi canal, para cuando muchas veces, pues voy a, a, a espérate, tú, porque muchas veces, mmm, hago estos directos, básicamente para que, poder pasarlos después a... al canal de youtube evidentemente así que vamos voy a compartirlo también porque no en twitter para que hay alguien que me quiere seguir para que no sepa ay dios mío todavía está en, en en las tendencias todavía está marta riesgo olga en fin marta riesgo debería de saber callarse la boca pero no sé eh, yo creo que le puede más pero bueno, en fin así que nada, os estoy leyendo desde aquí por si comentáis algo lo que sea un saludo a todos saludo os dejo ahí marcada y en el esto que queréis después bueno pues vamos a seguir con el combate a ver por donde tenemos que cruzar ahora tenemos que por aquí no pero aquí había algo ¿no? y era aquí que donde tenía que esto también me lo puedo cargar con disparo ¿no? Sí, si he subido el nivel, pues nada, a ver, habilidades. La espada este es A ver, la mano es para chill. Uh, combo rápido extendido, y mantener y uh, tres, Refuerza el, el poder de los ataques básicos. Ah, mira, pues este. ¿No? Como que no. Sí, lo cambió por esta. Vale. Eh, vale, vale, vale, no pasa nada. Aquí... Eh. Cambia el orden, sí. esencia de mandarina las no novedades técnicas de que consiste de meterle una mandarina en la boca a tu enemigo y usarla de exprimidora consume furor todavía me parece algo un poco violento para pero este sí este es el primer nivel obvio no había habilidad ganada claro vamos a ver qué más todo de combo rápido y ha hombre. también ya creo que ya, con el rojo de nuevo eh, amarillo a ver que tenemos que amarillo tenemos dos, pues tenemos refuerza poder de los ataques básicos, venga vale, y ahora esto dispara unos rondas mientras saltas hacia atrás o algo así venga, los ataques básicos los ataques básicos y esto... Incrementa la proporción de aquí. No, aquí no O todo tiene se, que ser aquí también Vale, vale, vale Venga, a ver si aquí Dos dejan y este. A ver, no sé si quiero usar este otro Pero aquí no me deja usar este Y este tampoco este, venga, vale, venga, pues me sigue apareciendo como a ver que no que nos vamos para adelante, Sea muy difícil eso, ¿eh? tenemos un nuevo modelo para asignar pero en la katana no hay una nueva katana ok ok vale lo que queráis la habilidad está un poco lo que no, pero bueno, vámonos al inventario y a ver si, mira tenemos materiales, un material muy común para fabricar katanas, también conocido como tamahagane, tamahagane. pero bueno esto es, una, eh, es lo que se usa para la forja de, de las espadas, esto ahora mismo no me sirve de nada, esto sí, otro... ¡Sí! ¡Sí! adelante. Oh, Camino aire, bailo mejor que Shakira. Pues espero que no haya escuchado esto Shakira, porque si no, no puede hacer una canción, Dios mío. La mujer es terrible cuando, cuando le da por, por componer, ¿no? así. Entiendo yo, vamos. Que, que no es muy bueno enemistarse con ella, ¿no? también, un poquito más de Nunca no viene Marcharse. Ahora va a ser cuando va a venir lo importante. ¿eh? Ahora va a ser cuando va a venir lo importante. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ha sido él, el, el enmascarado Ninja. Este es hay Gaiden. Ninja Gaiden, solamente lo había visto en videojuegos. Tiene que matarlo. Era matado a padre. Nunca había visto un estilo como el suyo. Eh, nada, habrá que ponerse manos a la obra, ¿no? Que nos diga también su nombre. ¿De dónde ha aprendido? ¿De dónde es él. ¿Qué lo trajo? Ay, ¿Qué? ¿Qué? Haciendo... No le estoy haciendo nada. <risa> no, no les puede esas tocar que se ponga de ese plan. maniobras obras de vacío, claro que sí. Oh, oh, oh, no, no, espérate. <risa> Muévete, muévete por mí. Ahí, el eh, inventario. Dios. El este loco me iba a matar. La no, no, me no vale. Super. fuerte, ¿sabes? ¿Puedes empezar? ¡Súb! ¡Súb! ¡Súb! ¡Súb! ¡Súb! ¡Súb! ¡Súb! Joder. Necesito... Necesito... Un poco de medicina. Ok. Este? Este. Ok. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me la cortes no, no, no, la pelea Oh, ¡No me digas que con una anzola antorcha va a quemar todo el pueblo! Vaya tera. Bueno, pues nada. Muerto el maestro. ha muerto mi hermano. Bueno, ah, no, no, está, está, está medio muerto todavía. Está medio muerto. No pasa nada. Pero bueno, tampoco lo veo muy bien, ¿eh? No os no encariñéis mucho con él. A ver, está Ketchi. Lo han matado. くそ。<笑> それ兄弟。 y eso que es el primer día, o sea, el, bueno, el primer día es que ni siquiera he dormido en la ciudad, he llegado a la ciudad después de no sé cuánto tiempo me meten en la cárcel me ponen junto con un cárcel de ¿No? los gilipollas <risas> así que es como vamos こう… あと少し山を下れば青田。もういい頃だ。 Bueno, yo intento convencerlo Y yo voy por el Ninja Gaiden <that> El <site> Ninja Gaiden le pega, en ¿eh, verdad Esto Es, es un que ninja, pero serán, Pero bien entrenado ¿eh? Los ninjas Al igual que, lo, que los samuráis Son especialistas ¿eh? o En ...en el uso de la katana, pero no solamente de la katana, claro. La diferencia a un samurái se supone que... ...solamente utiliza... ...dos tipos de katana, por llamarlo de alguna manera. Una, que es la que todo el mundo conoce, la más larga... ...y otra un tanto, un poco más corta... ...el tamaño de la hoja. こんなお前。 el último deseo de padre. está en tus manos. Bueno, Enemigos por un lado. Y payasos a la derecha. No. Tengo que hacerlo yo. <muchas> Vaya, Sansey, Yoshida se sama o yo, solo con usted, autoguera. Si pues que tengamos aquí. の だから俺は闘争を抜ける。どんな負目を<笑> Bueno, ha sido una buena manera, no los ha matado. O sea que... Ahora ya te toca a ti ya un poco de diplomacia con esto, <risa> ¿vale? Venga. Pues aquí en la disección de Tazalo, aquí lo voy a grabar. Como yo lo dejé aquí mismo, pues venga. Estoy todavía con el... Venga, cerrado, venga. Sigamos con el... siguiente. 1 de la historia hasta ahora. Bueno, esto es lo que ha pasado con, nuestro, con nuestro se encontró con Atado, alguien que soñaba cambiar el opresivo sistema de Tosano de Tosa junto a pero Sakamoto Ryoma y Takechi Hanke, que fueron criados como hermanos y pese a su breve distanciamiento, volvieron a verse separados. Tras la súbita muerte de Shira, Toyo los sus caminos se desvolvieron a separar. Ryoma cargó con la culpa injusta del asesinato para que su hermano, que abandonó Tosa para dar casa al auténtico asesino, el solitario Rioma acaba de empezar Bueno, esto se está poniendo cada vez mejor ¿Dónde los deparará el hombre llamado Seito Hajime a ver dónde nos lleva un año después en Kioto 近露と Tenemos ahí a unos policías nuevos, ¿no? Bakufus. Bueno, pues tendremos que lidiar con ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Qué, qué bonito detalle, eh Sí, <risa> 起こし Estoy despierto, te estoy ignorando. ¡Ay, yo! ¡Okiteta! ¡Mata so no a attara, te -chan, -san, chobo ¡Mata a la madre, saque! ¡Son a la さ、出かける。はお昼はどないすんの悪い o sea que tu primera idea es Con ir a Kioto duro. a echar los dados a jugar al blackjack como si fuera a Las Vegas intentando buscar al que mató a tu padre bueno bien, eso es muy lógico es muy lógico esto es muy lógico a ver, voy a cambiar mi ropa si puedo qué quieres ponerte a ver esto ¿qué es? esto pues, pues sí, me pongo esto no, no, como si no tuviera nada venga, a ver, ¿por dónde salgo? por aquí vámonos imagino que No, en verdad, iba a comer, pero Es running. Sabe que soy un o sea que soy un samurai? Que no tiene? Amo. Vamos, un samurai que va por libre yo sí, creo ¿no? que la señora auto se sabe la, la historia de Oya lo que eso eso dice, ¿no? como quiera, que preso dice, bueno <risa> nada, que me voy, Aunque en verdad tenía ganas de, probar la comida de de estas chiquillas, pero bueno, lo siento por el desplante. Ya comeré algo fuera. Es que, si es que tengo dinero. que es el parece que está mintiendo no está ahí como de... haciéndose pasar por vale <risa> Ah, entiendo, entiendo lo que está haciendo. Está yendo doyo por doyo para ver quién tiene las técnicas que tiene el ninja. Así que los está retando a cada uno. <ríe> bueno. Va doyo por doyo retando a los. Para ninguna de las es... es? ¿Sí? técnica de provincias que se enseña en el dollo? Combina New Jitsu con técnica de bastón y artes marciales activos con más énfasis en la practicidad que en la forma. Busco a alguien con ese. Ya he avisado a varios de los doyos más destacados de la Has dicho Tennen Nunca he oído hablar de esta técnica provincial. ¿Solo ha venido por eso? Uh, ese parece que, sabido, que lo tiene calladito. Sí, ha sido solo por eso. O sea que están todavía cabreados. Bueno, pues tendré que hacer algo por ustedes, por vuestro bien. ¡Ah! <sighs> Trasera Solo debería de indicar Ataque A, defensa C, técnica C. En defensa y en técnica tengo que mejorar un montón. Pero bueno. Aquí está el calladito. Saito no nada No. Calladito. Calladito es alargado. es que se ha todo grupo que me llaman el cuervo y siempre encuentro lo que busco, hombre. Pues bueno, choma azuleta. No sabía que había semejante servicio. Si lo no llego a saber no pierdo un año entero buscando aquí. Yo ni irto seba. Conote no dojo que esaito mo tta nda kana. Cono nan kagetsu ka de arakata kyo no dojo wa mita n con los ojos no es el tipo de que, con el que he luchado desde luego. A ver, Confidente, le pone. No le ponen ni el nombre. ¿eh? で、 yo 情報やってのは... <laughs> まあ、voy mm. a tener... parece que tienen un sexto sentido para ver. ¡Qué donde no donde no ven nada y, y pasa por el lado suyo y, y nada, ha pasado aquí. Parece que está armando jaleo, mejor que vaya por otro lado. Riendo. Creo que no tengo dinero, dejadme ir. Mientras.. mientras a otro. No hay quien se crea ese sacerdote no tiene nada. Bueno. Vamos a ver, voy a tener que ayudar al sacerdote. A ver, señor, Samurai. Soy un rolling, eh. Rolling, no samurai. No puedo hacer la vista gorda, si me quedo de brazos cruzados, no me lo perdonaré nunca. Vale. ¿Quién coño eres tú? Esa no es manera de hablar, ¿eh? ¿Tienes algo que decir o qué? Bueno, pues la verdad es que, mira... ...no tenía nada que decir, pero lo voy a decir... ...¿no tenéis el castigo divino que os pueda caer por robar a un sacerdote? ¡Uf! Gracias por el consejo, perdedor... ...yo también tengo uno para ti, preocúpate por ti mismo... ...pues a mí me apetece divertirme un poco... ...y a él parece también que quiere jugar... Que le gusta la juerga, vamos a darle lo que lo que busca no bueno el sacerdote se va como una cucaracha eso <risa> hay que decirlo Ha sido sí el entero, ¿no? ah, ah, Ahí está. Bueno, Top suck, huh, Qué bueno. A ver, a ver, ataque B. Oh, Dios mío, no. Joder, qué fuerte es este tipo. Bueno, ya lo había avisado, pero bueno. Joder, larguémonos. Bueno. hombre, sacerdote cintoísta. Sintoísta, creía que se. Pero bueno, lo ponen. Lo... Así, como sintoísta, bueno, No ha salvado la vida, no ha sido nada, está herido, pues creo que me torcí las piernas cuando me tiran, la... reza Buda, anda, siéntate, siéntate lo que le iba a mandar yo, siento tener que pedírselo, pero podría ayudarme a volver al templo, me presta su hombro, desde luego, bueno, joder, vaya quiere que le cargue muchas gracias por su ayuda ojalá pudiera hacer algo por usted a cambio tranquilo no lo he hecho por interés Qué almas tan puras tiene el señor saburái seguro que ha impresionado a los dioses tanto como a mí que lo bendigan con virtud, ¿Virtud? Oh, sí. los lugareños saben desde antaño que los dioses otorgan sus alabanzas y virtud a quienes hacen el bien puede cultivar tanta virtud como quieras y castiga a los individuos malvados que merodean por la ciudad y también con buenas obras pero eso es menos emocionante Seis <risa> te está explicando cómo, cómo ganar puntos en el juego o sea, tú, tú vete, merodea por ahí cárgate a los malos y, y irás consiguiendo cosas y que las buenas intenciones, pues que están bien, pero que no ganas nada. Bueno, tenemos 50 de virtud, muy bien. Seguro que al final consigues una... hablar con diversas personas mientras paseas por la ciudad, que al final te dará un poco de virtud, fíjate tú. Bueno, qué no? yo siempre lo voy a... a ver... Eh, lo iba a hacer igualmente siempre eh, dentro de, de los NPC habrá alguna historia secundaria, digo yo ¿no? pero bueno vamos. registros de la dirigencia Quizás no lo conozca, es un documento que se ha transmitido durante generaciones en la región recopila tareas divinas dictadas por los propios dioses quien las cumpla, ganará mucha virtud en muy poco tiempo nuestro bueno, parece ya un concurso ya, ¿eh? Esto es un concurso... Esto ya es humor amarillo, ya, ¿eh? O sea, anda... Se me acaba de ocurrir como... Compensarle por su ayuda. Le voy a dar una copia. Has obtenido registros de diligencia. Mira tú por dónde, qué bien. Puedes acumular virtud... De forma eficiente al completar tareas... De los registros de diligencia Ah, bueno, ahí tenemos ahí como una lista de... Vale Sí, es la misma Reacción que hubiera hecho yo Día, pero bueno, bueno ¿qué, qué, ¿Qué clase de regalos es este? vamos ha mandado una lista de, de trabajo Son tareas que puede cumplir Sado? Con salir de casa Está bañado en virtud antes? Sí, bueno, tendré mucha virtud Pero ni un puto euro, ni un puto yen bueno. a ver, pues nada visita los templos y santuarios para cambiar tu virtud por bendiciones que pueden concederte diversos beneficios como ampliar tu inventario procura usarlas bien hay hambre diría que ya le he explicado lo que sé, pero si se me olvida algo venga a preguntarle, pronto tendré que ir al salón de Rakunay pero antes tengo que, que hacer es por aquí aún me quedaré un tiempo más de acuerdo muy bien todo muy bien a ver, ¿puedo hablar con usted? No. creo que le he tocado el culo mejor me voy y no vaya a hacer que a ver, intento hablar con ustedes, ¿eh? que tampoco... Joder. En dueco, en bandidos. Pero ¿qué hace? Vamos sea, a ¿Qué? ¿Qué? no. O sea, ¿no? ¿No? O sea, ya, ya sacamos. O, ¿Ustedes ya? Técnica B. O sea, oh, he mejorado en técnica. Pero me he perdido un poco los, los ataques y todas esas vergas. Pero bueno, da igual. Bueno, aquí, aquí hay un, un enano. ¡Ah! ¡Qué estupidez! Es, es un niño hámster. Un niño hámster. Porque no es no más para divertirse. Oh. Well. Yo, yo, yo. Yo también quiero tener Game Pass. Lo siento, niño. Tú eres de Playstation, no puedes. Ah. No me mate. No, los de Xbox no hacemos eso. ¿Qué te hace pensar que quiero hacer eso? Ahora me estaba poniendo voz de rata. Desde niño hámster a, a, a rioma. Ah, eh, lo siento. ¿Qué decías? No entiendo tu idioma de niño hámster. ¿Puedes repetirlo? Eh, eh, eh. Estabas hablando solo, parecía que te quejabas por algo. Ah, pues, eh, no tienes por, por qué hablar de ellos, si no quieres, perdona que te, que te haya molestado. Me voy. Es que quiero eh, tener juegos como los demás. No te... Ay, Dios mío. ¡El niño de la basura! ¡Dios mío! Por favor... Por favor, no me matéis. No es culpa mía. La, no, no es culpa mía, lo ha hecho el videojuego. Lo han hecho los de Cega, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Bueno, y mis padres son muy excéntricos. ¡Dios mío! que tengo aquí un niño Y De los otros niños no tengo... molidillos ni tubos para hacer... ...pompas. Ni siquiera peonzas, bueno. A ver, ¿y qué más? Si quieres tener éxito en esta ciudad, es muy probable, es muy importante tener los mismos juguetes que los demás. Claro, tienes que tener, tienes que tener la Nintendo Switch, la Play y, y la Xbox, y la Xbox Series S también, ah, y el Amazon Luna, también. y el GeForce y el Steam, no te olvides. Pero mis padres no lo entienden, qué tontos. Que tus padres no pueden gastarse Todo el dinero del mundo en el game También eh, es que comprenderlo Entiendo Supongo que los niños también lo tienen complicado uh, Bueno Supongo que en esa época sí Pues sí Incluso hoy todos los demás Estaban jugando con sus Con sus estrenos De Game Pass ...y yo era el único que no tenía un estreno en el Game Plus... ...por eso estamos aquí enfurrullando... pidiéndonos con la gente en Twitter... ...sí... ...si te digo la verdad, no sé mucho sobre... ...los chavales, sobre los niños hámster de hoy en día... ...pero de verdad es tan importante que tengas... ...los mismos exclusivos que los demás... Pues claro que sí. Piénsalo. Si no tengo una peonza, ¿cómo voy a Si no tengo el Call of Duty, ¿cómo voy a jugar con todos los mis amigos? Con nosotros. No sé si eso es cierto. ¿Eh? Pues claro que no es. No, no lo sé, porque Phil Spencer ha asegurado que Call of Duty va a estar presente en Nintendo y en otras plataformas como las de Sony durante más de 10 años. Bueno. Aunque no tengas una cantidad de juegos, pues seguro que todavía puedes disfrutar pasando el rato con tus amigos en el Fortnite. Puede ser incluso un constructor o alguien que cree algo en el Minecraft. Y aún así, no te puede prestar una de sus consolas, alguno de ellos. ¿Lo has intentado? No, no tengo nada para prestarles a cambio. Bueno, pues esto ya va de mal y peor. Hay que hacer un cambio equivalente a tu niño, que es el que te compre la consola o... Bueno, no te la voy a comprar, eh. Sí que usas palabras complicadas. Oh. Si tuviera algo que ofrecerles primero probablemente podría pedir prestado su juguete. ¿Qué eh, hace, señor? Este señor tiene nombre. Señor, ¿tiene nombre? <risa> Dígamelo. ¿Tiene algo que ya nos quiera? ¿Algo que ya nos quiera? ¿En serio te parecería bien cualquier cosa? Sí, lo, sea lo que sea. Soy un niño del medievo, caballero, nos divertimos hasta con un muelle, bueno de acuerdo, a ver qué te parece esto, por favor qué cosa, que nos quiera, en serio, lo que sea, darle algo, darle algo, a ver, ¿Qué debería dar, a ver, eh... tornillo, un tornillo, le doy cinta de pelo de un rolling que es cable para fabricar es que eso es muy importante <risa> mira niño te voy a regalar una cosa que te va a encantar sí sí sí por supuesto ¿Qué es esto ¿No te vale tú has dicho lo que sea no, si es la caña, es mucho mejor que el Horizon Forbidden West y que el al junto. Parece que ha funcionado, pero no sé por qué. Gracias. Voy a enseñarlo a los demás. Ah, vale. Hablaremos luego, ¿vale? En verdad, no tenía pensado yo hablar nunca más contigo. Niño. El niño de la basura. Niño de la basura. Increíble, ¿no? el Niño de la basura. a haberle puesto otro nombre al niño de la basura. Posiblemente. Sí, ¿no, a ver, bandido. Venga, bandido, es que. que tengo ganas, Venga, ¿qué? ¡Vale! ¡Toma! Oh. ¡Toma! ¡Toma! ya! Wow, entusiasta. Ataque B, defensa C, técnica B. Es posiblemente el mejor resultado. Porque sí, podría haber tenido una A en ataque, pero.. A ver, por aquí que... Eh, oiga, señor. ¿Me habla a mí? Sí. ¿No me gustaría participar en un sorteo? Es gratis. Es nuestro primer día, pero nadie ha venido todavía porque no pone a prueba su suerte. Uh, ha sostenido el cupón del sorteo. Vale. vale. ¿Y qué hay que hacer? Puede conseguir más cupones del... ¿Vale? Vale. Ah, señor. Tiene cupones de sorteo. ¿Quiere probar a hacer girar las ruletas? Ya la ruleta. venga ¿Qué? Gana el tercer premio, ¿Qué? felicidades Pequeño dispositivo de cuerda bueno, Qué mierda de juego Qué, qué mierda de, de, de, de Qué coño he ganado La verdad esto Bien. Yo quería una muñeca chochona El perrito piloto Porque se ponen en la feria A ver si por aquí se puede ir a comer ¿Quieres? Para que el restaurante de Daruma A ver, Daruma Sí, la verdad es que tengo ganas de Algo rico A ver, ¿qué tienes para mí? Ah, para beber, vale Pues saque de patata, oye una vez, saque de tosa por, por revivir un poco mi, esa ciudad tan bonita. Ah, y bueno, y plato de comer, y este plato vale, las gambas, bandido, y el kusum, fideos elaborados con raíz de kusur, pero el takami de son es atún, tengo ganas de carne pero bueno vale, yo creo que este plato, sí este plato y ahí está bueno, impresionante y con un poquito de saque, mucho mejor además más 25 de virtud aquí tiene la cuenta muy bien ¿Quién se reúne con de solta? Aquí tiene uno. Vaya. ¿No será el sorteo de la ruleta? Espérate. La ruleta estaba por aquí, ¿no? aquí, a ver. La de la ruleta... Tiene que. Poner eso, tengo que probarse así. Ahí está. Excelente. A ver qué toca. ¡Wow! ¡Oh! Ha salido el cuarto premio. Más suerte la próxima vez. ¿eh? Bueno, más salida. Estoy seguro que si voy a Japón ahora mismo. Existen las mism los, los mismos trapicheos. A ver, estos es bandidos. No tienes nada que hacer contra mí. Ya os lo voy diciendo, ¿eh? Venga, acércate. te llama? Se quita. por no digo por tu Se Sakai, Tsuruta y Se más, ¡Nunca Nunca más. ¡Nunca Uh, C, C, ataque B, vale, muy bien. Pero... Y no arras. Mira, mira, mira, mira. Nadie ha muerto, ¿eh? Ninguno de ellos ha muerto. ¿eh? A, a ver, qué horrible si estuviera muerto desangrándose ahí, pero mira ¿no? Están ahí haciéndose los maderinos. A ver, voy a hablar un poco con usted. Ay no, no, no, no, no. No, no que me va. Lo siento, lo siento. No, no, no, no, hostia, me va a obligar a comer otra vez, espero que no. Ay, Dios. Pues mira, saque de patata, que es lo más barato. Y esto también. porque no? Ojo. Oh, oh. recuperar un poquito también y el sushi de Inari. Y un poco más de Bicu. Tenemos además también otro boleto. Esto parece el día de la marmota. Nada, voy, pues nada, dale vuelta. Vale, que no tengo ningún. Vale, vamos a salir de aquí. ¿Eso qué? ¿Tú dónde vas? Soy hombre, soy bandido. Pero, cuidado, eh. Yo, Soy un entusiasmo de las armas también. Dame todo lo que tengáis. Y ya os pueden ir dando mucho color. Vale, a ver. Que vemos por aquí. ¡Con esto que se ha hecho! siendo vale, Mira, te voy a pegar una paliza que no te va a creer ni tú, ni con esa cara que tiene! ¡Señores, vengan! hagan sus sus apuestas. tú, vale. <risa> ¿Qué te ¡Sí! ¿Qué te ha parecido? Ah, no me digas que no ha estado... ¿Eh? Que no? ¿No te ha gustado? Oh, ah, Bueno. Hemos tenido otro orbe de esos listos. bueno entonces vamos pues. Eh, vino de.. A ver, mira. No, casi mejor que no. A ver qué hay en esta tienda. ¿Y antes? ¿Qué hace usted ahí sentado? Y de esta manera. ¿Qué desea hoy? ¿Qué es lo que ofrece? entre algo de sitio, no sé, pues aquí parece que está hasta la barra de, de Harry Potter eh, una exquisita un más, eh, eh. Uh, no es que lo necesite pero bueno, un elcio. a ver, ¿qué más tenemos? <ríe> vino de uva ya vino de uva cinco mil chochu de batata <ríe> chochu de batata venga <ríe> venga cabrón uno, uno de estos me voy a llevar si sí, así es bien no me reconocería por un momento he tenido que se, eh, que se me hubiera olvidado sí. su rostro ah no no se lo ha olvidado es que es la primera sí. vez que vengo mi firme creencia de que todos mis clientes merecen la máxima atención Oh, increíble, eso es la eh, de <risa> mi alcance eh, Que tienes eh, nombres tienes y caras, requieres de un nivel asombroso de dedicación bueno, que, que no me cuentes tu vida, hombre Don Saito no se me olvidará Vuelva cuando desee Muy bien y tengo de Muy bien Fijaos en esta... esto que es una pecera. Tiene que tener una pecera ahí. No me joda, otra vez los forajidos. Estoy... ¿Vale? Estoy harto. De forajidos con el pecho agua que ¿Eres más tonto que el otro? Eres más tonto que el otro Seguro que eres patada en el culo Ya, ya está bien Ahora, Otro, otro tonto Ya, ya con uno Que viene. ¿no? O sea, éramos poco para ir ¿Qué? ¿Qué Ya está bien Se acabó la tontería ¿Es que se acabó la tontería? Ahí está Es que esto no puede ser que uno intenta ir por la ciudad tranquilo. Bueno, amigos, eh, lo voy a dejar aquí porque también una hora y cuarto. Eh. Así que, y tenemos que buscar en esta ciudad, tenemos que hablar con mucha gente también. Pero mira, con lo guapo que estaba, el... a ver qué tiene una pecera ahí en uno intenta sí, ir por la calle hablar con la gente de repente te viene harina de No no sé si la necesito pero la voy a gracias, vuelvo con el juego, por supuesto 3 de virtud bueno, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel con vosotros Toxic Gamer, para Toxic Game Channel hasta la próxima. Es normal que haya delincuentes en un lugar como que yo debería pasar más tiempo al aire. la pues próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.